toda esta situación difícil y económica que tiene hoy eh, nuestro país, el país hace un gran esfuerzo porque destina recursos a la electricidad en medio de todas las necesidades que tiene el país. Y, y que realmente también hay que decir que no es posible asegurarlo todo el deterioro que tiene hoy la generación térmica y también que hemos tenido en la generación distribuida por la falta de mantenimiento provocada por la COVID y toda la, la coyuntura internacional no hace posible que se puedan resolver todos los problemas a la vez, esto tiene que ser de una manera gradual por ejemplo un mantenimiento capital en una central termoeléctrica tiene un plazo de duración entre siete ocho meses y algunos hasta un año en dependencia del alcance que tenga y lleva enormes volúmenes de, de recursos para para poder hacer esto, estos mantenimientos capital, Esa es la situación compleja. Yo quiero decir que se trabaja intensamente, se trabaja intensamente en toda la, en toda la, la recuperación del sistema. Esta industria es una industria también que trabaja 24 horas. No la, para. No para la electricidad es las 24 horas del día y en todo momento eh, se está accionando sobre eh, los diferentes mantenimientos, limpieza, los parciales que hay que hacer también, los parciales ampliados y bueno, los capitales que se empezarán a proyectar a partir ya de, de, de contar con los recursos que se están buscando también para volver a recuperar todos los ciclos estos de mantenimiento. Esa estrategia gradual eh, de recuperación del sistema, ¿qué concibe? ¿Cuáles son los pasos Venidero. Sí, la estrategia concibe que antes de terminar el año nosotros podamos recuperar 489 MW de potencia que hoy no están disponibles en el sistema eléctrico. ...de los cuales 291 megawatts son por limitaciones tecnológicas... ...que se van a explicar los mantenimientos aquí... ...como nosotros vamos a ir paulatinamente resolviendo un grupo de mantenimiento... ...que realmente van a elevar la potencia disponible de estas unidades. Hay que decir que esto es un balance... ...porque no solo es un problema de que usted recupere una potencia... ...sino que después esa potencia hay que mantenerla... ...y hay otras que tiene que sacar también para poder dar mantenimiento... ...por lo tanto hay que entender que aunque uno recupere en algunas unidades... Eh, capacidad de generación, en otras realmente hay que parar las, las unidades para perder y poder recuperar también, eso por eso es que decimos que el proceso es paulatino y, eh, y eh, ¿Esa recuperación va a ser no solo en la generación térmica? Va a ser también en la generación distribuida también se va a explicar ahora, hay 198 megawatts que bueno se van a recuperar también como de balance total en la generación eh, distribuida, son la generación a motores y también en la generación a fuel y a diesel. también se van a incorporar a finales del año otra, otras nuevas inversiones en generación que ya están concebidas es decir, que también son 531 megawatts de manera general, que vamos a contar ya más bien a final del año, a partir de, de inversiones que se están haciendo. Para es decir, que generación. no solo se está destinando dinero a, a reparar y a mejorar lo que tenemos, sino que hay inversiones, en el, sector, inversiones. en el sector eléctrico. Eléctrico que van a... Sí, 531 megawatts. Con inversión extranjera y también con, con recursos que también está poniendo nuestro país para poder ejecutar estas esta nuevas y recuperar el sistema y tener nuevas capacidades de generación. Y y todo esto tiene que ser complementado también con un programa para reforzar todo el plan de contingencia encaminado a reducir la demanda, al consumo de electricidad, mientras dura esta situación de emergencia, que también es algo que nosotros tenemos que trabajar eh, del lado de la demanda para poder eh, realmente en esta situación energética compensar lo, fundamentalmente los altos consumos que tenemos en algunos de, de, de los sectores que, de la economía que en estos momentos están... Eh, influyendo de una manera no, no favorable en el consumo también de electricidad del país, que los tenemos identificados, estamos trabajando también con ellos de manera tal de, de, de convencer y también de, de imponer también que se puedan cumplir todas las medidas que, de, de uso racional de la energía que estamos, que estamos, que se ven hoy en el, dentro del programa que está eh, de reducción de la demanda que tenemos hoy establecido en el país.